Muy buenos días, hoy 16 de enero de 2023, siendo las nueve y 12 de la mañana. El juzgado Sexto Penal de Circuito con Función de Conocimiento en Bucaramanga se constituye en audiencia de aprobación de preacuerdo en el proceso penal que se sigue. Arradicado 68.0016.159.2020. Espero seis mil por favor, micrófono, son tan amables. El de resertación, concierto para delinquir en contra de Freddy cortidor Camargo y otros. Para los fines del registro proceden, por favor, los intervinientes a dejar constancia de su asistencia. Es tan amable la Fiscalía. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días, señores abogados, señores imputados. Señor secretario, se presenta Jair Humberto Rostegui fiscal quinto especializado de estructura de apoyo Bucaramanga. Dirección para notificaciones en la carrera 19-2461, piso octavo, búnker de la Fiscalía, correo electrónico punto.com. Gracias, su señoría. Bien, la defensa, por favor, se registra, es tan amable. Las defensas, como tal, se van presentando, son tan amables. Gracias su señoría, presento un saludo respetuoso a su señoría. Estoy tratando de, de abrir la cámara y no me responde él. Presento un saludo respetuoso a su señoría, mmm, al personal adscrito a su despacho, al señor fiscal, a los abogados, señores abogados y colegas, a los señores implicados en el presente proceso. La suscrita Marta Cecilia Dayo Suárez como abogada defensora de Hugo Alberto Herrera. Gracias su señoría, em, em, remití el poder a su despacho y mi defendido debe estar presente para corroborar si es o no su voluntad, que, que la suscrita lo asista como su abogado. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Las demás defensas se registran, por favor. Muchas gracias, su señoría. Un grato saludo para usted, para el doctor Jairo rostegui cala y demás intervenientes, Como defensa, Oscar Román Muñoz. El suscrito Alexander Fabián Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía 1098-692-975 de la Municipalidad de Bucaramanga, con tarjeta profesional con cupo numérico 37-4015 del Consejo Superior de la Judicatura. Manifestable que no me encuentre impedido para actuar dentro de las presentes actuaciones con canal digital para notificaciones abogado fabián blanco gmail.com igualmente le allegué el debido poder a su correo electrónico con el pas y salvo del anterior representante de mi prohijado muchas gracias su señoría Quédate. doctor Nelson es tan amable y me invita específicamente a quién es que usted va a defender no lo escuché muy bien hay una interferencia. ¿Es tan amable? ¿Me repite solo eso? Su señoría Fabián Blanco a Oscar Román Muñoz Moreno. Okay, Creo que falta el doctor Baldomero, ¿Se identifica, por favor? Buenos días, señora juez. En la defensa del ciudadano Freddy Curtidor, el abogado Baldomero Ramón Rojas, portador de la cédula 91-283-200, tarjeta profesional 105-725, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Notificaciones en la calle 35, número 1821, oficina 605, Líquido Surabic, en el centro de Bucaramanga, o al correo electrónico uno el número arroba gmail.com. Muchas gracias, señora. Los procesados se identifican. Freddy Curtidor Camargo, por favor, con sus nombres, apellidos y cédula. Muy buenos días, señora juez, señor fiscal, señor abogado. Mi nombre es Freddy Curtidor Camargo, con cédula 91-161-679 de Florianópolis. ¿Cuántas de ustedes uh. se han pedido su delito, su delito, su delito, su Sí, lo Su señoría, buenos días. Uh, un saludo extensivo al uh, delegado de la Fiscalía, a la bancada y de nuestros estados. Les saluda el defensor de confianza, el señor el B. Muñoz Moreno, Jaime Alonso Gualtero, que se identifica con la cédula de Ciudadanía número 13722883, tarjeta profesional para el abogado número 23339, eh, otorgado por nuestro Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Su señoría, eh, para efectos de notificaciones me encuentro ubicado en la calle 35, número 1777, oficina 501. Mi correo electrónico, abogado walteros, teléfono 316-820-0374. Su señoría, eh, previo a, a, a intervenir en este proceso, pues también para que eh, su señoría me conceda la personería para representar, representar los intereses de Walter B. Muñoz Moreno, previamente también que el ciudadano, me confirma el poder conferido que ya fue enviado su correo electrónico muchísimas gracias señoría. muy bien continuamos con el registro de los procesados Ronald Fabián Gaviria Pavón se identifica con sus nombres y apellidos señorita qué pena tanto yo buenos días su señoría mi nombre es Ronald Fabián Gaviria Pavón Número de cédula 91-159-568 de Florida Blanca. Walter Elbey Muñoz Moreno, por favor, se identifica. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Walter Elbey Muñoz Moreno. Número de cédula 1098 seis 762 de Florida de Ubaldo, Entonces, eh. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Alberto Herrera, cédula 91518906 de Bucaramanga. Oscar Roma Muñoz Moreno se identifica, por favor. Muy buenos días, su señoría. Mi nombre es Óscar Román Muñoz Moreno, Cédula de Ciudadanía, número 1098-643-729, Bucaramanga. El despacho deja constancia, la no asistencia únicamente del Ministerio Público Delegado para el acto. Ahora bien, procede el despacho a reconocer personalidad jurídica conforme sus poderes que se han adosado al del delincuimiento de forma virtual. Para ese fin, el despacho en primer lugar habrá de reconocer a la doctora Marta Cecilia Dalos, Dalos Suárez, identificada con la cédula de ciudadanía 63, 277, 682 y la tarjeta profesional 65304, 304, por el Consejo Superior de los términos para los efectos, de ese mandato que se le hubiese otorgado por parte de Grupo Alberto Herrera. Conforme al poder que se sirve al despacho. Continúo entonces con base en el poder que se ha entregado por parte del abogado Alexander Fabián Blanco Luna. El despacho procederá a reconocerle personería también como defensor del procesado. Oscar, Oscar Román, Muñoz Moreno. Alexander Fabián Blanco Luna, abogado identificado con la cédula de ciudadanía 1098 69 -29 -75. y con tarjeta profesional 37 -4 -40 15 expedida por el Consejo Superior de la Educatura. Se le reconoce también personería en los términos de ese mandato especial. Ahora bien, se pasa a reconocerle personería. al abogado Jaime Alfon, Alonso, perdón, Walteros vallos identificado con la cédula 3 de 722 883 y tarjeta profesional 233 319 que se ha por consejos la de los que ha sido conferido por la capa de se los de y de derecho, y pasa entonces el despacho a dar curso a esta audiencia de aprobación del preacuerdo que fue presentado. amables. ¿Están pidiendo la palabra? Sí, señoría. Sí, señoría, para pedir el favor de que me deje presentar. ¿No se me ha presentado, doctor Nelson? Creo que sí. No, señora, no me había dado la oportunidad. Doctor Nelson, creo que empecé con usted, pero procede a presentarse. Muchas gracias, señoría. Un cordial saludo para usted, el señor fiscal y demás integrantes de la Bancada Defensiva. Eh, como apoderado, el señor Ronald Fabián Gaviria Padón, Nelson Gabriel Jaime Díaz, identificado con cero de Ciudadanía, 91 de Bucaramanga, tarjeta profesional 259-087 del Consejo de la de la Judicatura, para efecto de de la en la calle oficina de oficina 204, la email la de la y al abonado 316-415-7364. Muchas gracias, señoría. Ahora bien, entonces sí procederemos a entregarle la palabra a la Fiscalía para que presente los términos de ese preacuerdo, así como coloque especial énfasis de forma muy sumaria, en los elementos materiales probatorios con que cuenta para cumplir con ese estándar del artículo 327 del Código de Funcionamiento Penal para emitir una sentencia de condena por la vía de la justicia previa. Tiene el uso de la ¿Susuría? palabra señoría la defensa eh, solicita el uso de la palabra, la defensa de Hugo Alberto Herrera. Gracias, su señoría. En cumplimiento de del mandato que me fue conferido, eh, estimo antes de, de darle la oportunidad al señor fiscal de presentar el preacuerdo ya corregido, que afortunadamente rebaja ostensiblemente la pena. Esta defensora disiente, yo sí me aparto, considero que en el caso de Hugo Alberto en los dos únicos eventos que se le indica, el evento 5, eh, existe un pantallazo que el abogado Troro en las audiencias preliminares manifestó que ese video, eh, en ese video, ese no estaba reportado. Igualmente en el pantallazo, en el evento número 6, su señoría, no hay un hurto, un robo hurto, no, no se configuraría receptación. Ahí es un reporte de extravío. Entonces yo sí quiero dejar previamente, antes de darle lectura, eh, al, al preacuerdo mi inconformismo en aceptar el preacuerdo, si mi defendido lo quiere aceptar que si existe esa contradicción de intereses yo lo dejo él libremente que acepta, pero a consideración de esta defensora la conducta que se le indica sería atípica en los dos únicos eventos que, que le señala la Fiscalía, muy, el señor fiscal muy respetuosamente, muy gentilmente me facilitó los elementos materiales probatorios, observa con extrañeza esta defensa que existe una, eh, la denuncia 106, que es común para todo, eh, la, la, no, no obra ni siquiera la firma del de testigo bajo reserva, no está la huella, si no está la firma ni la huella siquiera. Entonces, estas son mis apreciaciones antes de continuar con con el procedimiento. Muchísimas gracias, su señoría. En el despacho, antes de darle curso a la aprobación, a la audiencia de aprobación de preacuerdo, deberá otorgarle el uso de la palabra a la fiscalía para que indique si procedemos a continuar con el trámite que solicitó fiscalía o va usted a dirimir esta diferencia que ha presentado un es, escrito con preacuerdo. Gracias, su señoría. Eh, reconozco que efectivamente la doctora Marta Cecilia se presentó en los últimos días con un poder informando pues, de, la, de, la, de la obtención del mismo con relación a su procesado y que efectivamente pues no, de pronto no ha tenido tiempo de revisar todos los elementos materiales probatorios. Eh, pues conscientemente la decisión es jurídica por parte de ella y técnica en el caso de, de, de ella particularmente, pero eh, la fiscalía tiene suficientes elementos materiales probatorios, entrevistas y posteriormente pues ella lo tendrá si en un momento dado no está de acuerdo y si el defendido pues efectivamente decide no firmarlo pues sería romper la, el preacuerdo para ellos y enviar el escrito de acusación respectivo para que sea en la etapa de juicio que sea donde se dirima precisamente todo lo relacionado a la prueba. Entonces, por ende, pues la Fiscalía solamente le quedaría informarle a la doctora Marta Cecilia que los elementos materiales de prueba, así como estuvo presente acá, yo igualmente le advertí la situación particular de él y eh, los elementos son... Bien consistentes por cuanto efectivamente hubo una medida de aseguramiento donde se expuso la condición y la, el, el fundamento de los medios de prueba para determinar la diferencia razonable que permitía la posibilidad de imponer en su momento la medida de aseguramiento correspondiente. Luego es complejo en este momento entrar a dirimir estos puntos de vista con relación a esa situación particular. Bien. Fiscalía, vamos a hacer entonces lo siguiente, voy a hacer la... Entonces vamos, vamos a presentar ese preacuerdo para todos. El despacho va a verificar el consentimiento de todos, menos de Hugo Alberto Herrera. Vamos a suspender la audiencia en ese justo momento para que él con su abogada se asesoren de vida por mí. En la siguiente oportunidad continuaremos, ya habiéndose presentado los términos de preacuerdo, continuaremos y tomaremos la decisión si se genera la ruptura. Por ahora entonces le otorgo nuevamente la palabra a la Fiscalía para que presente los términos de preacuerdo de todos. Gracias, señoría. Esta es una organización criminal que efectivamente eh, se impactó hacia el mediados del mes de julio de 2022, eh, recibió el nombre de los cadenas por parte de la policía judicial y en los cuales eh, se tuvo en cuenta precisamente los delitos de receptación del artículo 447 y el delito de concierto para delinquir. Dentro del grupo de imputados está Freddy Curtidor Camargo, identificado con la cédula 91-161-679. Está igualmente eh, Ronald Fabián Gaviria Pavón, cédula de ciudadanía 91-159-568. Está Walter Elbey Muñoz Moreno, quien... Posee la cédula de ciudadanía 1-098-666-762. Está el Hugo Alberto Herrera, pues, lógicamente con su cédula de ciudadanía 91-518-906. Atendiendo precisamente a la información, es bueno que se vaya revisando también por parte de la abogada cada uno de los elementos y medios que fueron expuestos con relación a él, el documento que le envié donde está el soporte probatorio precisamente para la argumentación de la medida de aseguramiento, que son los elementos que la Fiscalía tuvo en su momento oportunidad para lo mismo. Está Oscar Román Muñoz Moreno, cédula 1098643729 643 729 que fueron las personas y los apoderados que están presentes el día de hoy con quienes el sustituto fiscal... Entró en comunicación desde el mes siguiente a la imputación realizada donde se vio la posibilidad de realizar un preacuerdo con cada uno de ellos. Están desde el folio 6 en adelante, aparece precisamente lo que son el contexto del tema de la receptación, los eventos por medio de los cuales a cada uno de ellos se les hizo la respectiva imputación, Y hay un elemento que lo encontramos en la página número 8 que voy a tener en cuenta y es la corrección del preacuerdo. Página 8 de 50, folios, que habla de la corrección de la tipicidad por legalidad. Y precisamente es atendiendo al inciso 5 del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal de la actuación procesal relacionada con la corrección de actos irregulares no sancionables con nulidad, hoy ante juez de conocimiento y bajo el respeto a los derechos y garantías de los intervinientes y particularmente lo referente al principio de legalidad por favorabilidad de los procesados sin modificar los efectos prácticos hechos jurídicamente relevantes de la imputación y del preacuerdo que se asemeja al descrito de acusación, la Fiscalía Quinta Especializada reconoce que se comete un error involuntario al tipificar el delito de receptación en el inciso segundo del artículo 447 del Código Penal, que se refiere a en los eventos por recaer precisamente en ese momento que se hizo la imputación sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas cuando la doctrina y la jurisprudencia tiene claro este inciso segundo que se refiere entre comillas lo que ha dicho la corte lo que quiso el legislador por la ley 1142 de 2007 fue sancionar de manera más gravosa a quienes usaban el cableado eléctrico y otros elementos destinados a la prestación de servicios públicos y a quienes en calidad de receptadores adquirían tal mercancía actuando en detrimento del patrimonio económico de las empresas generadoras de los insumos necesarios para efectos de comunicación y además de servicios públicos. Esto con relación al expediente 11001, raya 02, raya 30, raya 000, raya 2008, 000122, doble 00. cero Aprobado acta de número 22, magistrado Eduardo López Villegas, decisión de colisión de competencias del 5 de junio de 2008, cuya pena es de 6 a 13 años y multa de 7 a 700 salarios mínimos legales mensuales, no para el tema, particularmente la receptación de celulares, como lo dice la misma jurisprudencia Así las cosas, para el tema que nos ocupa de la receptación de equipos terminales móviles, Realmente corresponde en su tipicidad al artículo 447, inciso primero, por ser un bien mueble que tiene su origen mediato o inmediato en un delito o realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito con una pena de, de prisión que va de 4 a 12 años y una multa de 6.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes circunstancias que modificará el cuánto punitivo en el preacuerdo para cada uno de los procesados. Como a continuación, pues lo vamos a ver. Entonces vienen las audiencias preliminares en la formulación de la imputación y se legalizó la captura, se realizó la imputación, no aceptaron los cargos y se impuso medida de aseguramiento a los investigados entre... El día 13 de julio de 2022 y el 15 de julio de 2022, ante el juzgado décimo penal municipal con función de control de garantías, posteriormente se impuso medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario para los imputados, excepto para Sandra Milena Moreno Apanador Las conductas penales imputadas de acuerdo con los eventos, pues fueron el artículo 447 y... Pues de ahí en adelante, pues va, va la modificación con relación a cada uno de ellos, y particularmente acá vamos a ver que eh, corresponde al inciso primero, como lo he manifestado con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema. En el punto 7, que está en la página 10 de 50, vamos a ver los términos de aceptación de culpabilidad por preacuerdo con la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía Quinta, especializada en Estructura de Apoyo Bucaramanga, llegó a un preacuerdo con los acusados Freddy Curtidor Camargo. Con la Fabián Gaviria Pavón, Walter Elbey Muñoz Moreno, Hugo Alberto Herrera y Oscar Román Muñoz Moreno, manifestando en forma libre, consciente y voluntaria renunciar a los derechos consagrados en los literales B y K del artículo octavo del Código de Procedimiento Penal, con el fin de obtener la disminución punitiva de los artículos 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal, para tal efecto será pactada con la Fiscalía así. Para Freddy Cultivador Camargo, identificado con la cédula 91-161-679 de Florida blanca, quien se le imputó en calidad de autor y condolo las conductas del artículo 447, ya corregida, inciso primero, del Código Penal, receptación en concurso homogéneo por poseer los equipos celulares de los eventos 7 y 7.1. Teniendo en cuenta que el preacuerdo no opera el sistema de cuartos, se procede a verificar las penas establecidas para cada delito así, receptación, inciso primero, tener por tener su origen inmediato o inmediato en un delito. Y efectivamente la fiscalía demostró con base en los distintos eh, eh, búsquedas que realiza la policía judicial en Cioper, donde encuentra que efectivamente hay un reporte por robo hurto particularmente en este oscila una pena de 4 a 12 años de prisión y multa de 6.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, delito cometido en dos ocasiones, según el artículo 31 se partirá de la pena más grave que para este caso es la receptación inciso primero, para iniciar la sumatoria correspondiente se parte de 4 años o lo que es lo mismo 48 meses aumentado en un mes por el concurso homogéneo de receptación para un total de 49 meses de prisión como tienen vigentes antecedentes penales, se parte del 45% para tener en cuenta cómo rebaja. Por lo anterior, se rebaja y corresponde a 22.5 meses de prisión y una multa de 2.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el caso de Ronald, Fabián Gaviria Pavón. Con el diputado Ronald Fabián Gaviria Pavón, identificado con la cédula noventa y uno ciento cincuenta y nueve cinco sesenta y ocho alias perro, se llega al presente preacuerdo atendiendo la noticia con Exanuit sesenta y ocho doble cero dieciséis doble cero ocho veinte cero cero ciento seis el día siete de abril de 2022 a las siete horas en la carrera 22 número treinta y y siete apartamento seiscientos tres edificio Moldavia Barrio Antonia Santos de Bucaramanga por poseer tres celulares. Cada hecho tiene su propia víctima, celular y fecha y lugar de ocurrencia de diferente hurto. Es decir, existe concurso homogéneo de receptación del artículo 447 del Código Penal, inciso primero, no hay concierto para delinquir y no cuenta con autorización del mintit para la compraventa de equipo terminal móvil. Teniendo en cuenta que en el preacuerdo no opera el sistema de cuartos, se procede a verificar las penas establecidas para, el caso, para cada delito, así Receptación, inciso primero, tener su origen mediato o inmediato en un delito o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Inicia con una pena de 4 a 12 años de prisión y multa de 6,66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Delito cometido en tres ocasiones, según el artículo 31, se partirá de la pena más grave. Atendiendo el concurso de conductas punible, artículo 31, son iguales las tres conductas. Se parte de la primera receptación, inciso segundo, serían 4 años o 48 meses por la primera conducta y se adiciona un mes por cada conducta adicional cometida para un total de 50 meses y multa de 6.66 salarios mínimos legales mensuales. atendiendo al artículo 351 del licito primero, se concede una única rebaja del 50%, es decir, 25 meses de prisión y multa de 3.33 salarios mínimos legales mensuales. Como es que observa que los celulares que se cautaron al receptor fueron entregados, sus víctimas no hubo incremento patrimonial fruto de la comisión del punible de receptación, no hay lugar a la aplicación del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Seguimos con Walter Elbey Muñoz Moreno. Con el diputado Walter Elbey Muñoz Moreno, cédula 1-098-666-762, alias el buitre, integrante del los Cadena por haber cometido las conductas de los eventos 4 y 4.1, concurso del artículo 31 del Código Penal homogéneo del delito de receptación, artículo 447 del Código Penal, inciso primero, tener por origen inmediato o inmediato en un delito, por poseer los equipos terminales móviles y concurso heterogéneo del evento 8 por el delito de concierto para delinquir, artículo 340, por concertarse con otros en calidad de autor y con dolo, Circunstancia de menor punibilidad por no tener antecedentes, que es el artículo 55, numeral primero del Código Penal, no cuenta con autorización del mintit para la compraventa de equipo terminal modus. Teniendo en cuenta que en el preacuerdo no opera el sistema de cuarto se procede a verificar las penas establecidas para cada delito así, la inciso primero, por tener su origen inmediato o inmediato en un delito. Oscila de cuatro a doce años de prisión y multa de seis sesenta seis a 750 salarios mínimos de pensionales vigentes atendiendo el concurso de conductas punibles del artículo 31 del Código Penal se partirá de la pena más grave. La primera se hizo primero con cuatro años o 48 meses de prisión. Se adiciona un mes más por la segunda conducta de receptación y un mes más por el concierto para delinquir para un total de 50 meses y una multa de 6.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Atendiendo al artículo 351, inciso primero, se concede una única rebaja del 50%, es decir, quedaría con 25 meses de prisión y una multa de 3.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como se observa, que los celulares que se incautaron al receptador fueron entregados a sus víctimas, no hubo incremento patrimonial fruto de la Comisión del Punible de Receptación, no hay lugar a la aplicación del artículo 349. Para el caso de Hugo Alberto Herrera, con el diputado Hugo Alberto Herrera, alias Hugo, integrante del los CAENA, los eventos 5 y 6, al, al haber cometido el concurso del artículo 31, concurso homogéneo de la conducta de receptación, artículo 447, inciso segundo, teléfono su origen, inmediato o inmediato en un delito, por poseer el equipo terminal móvil en concurso heterogéneo con el evento número 8, el concierto para delinquir, artículo 340, por concertarse con otros en calidad de autor y con dolo, con circunstancia de menor punibilidad por no tener antecedentes, artículo 55, número 1 del Código Penal, no cuenta con la autorización del MINTIC para la compraventa de equipos terminales móviles, Teniendo en cuenta que el preacuerdo no opera el sistema de cuartos, se procede a verificar las penas establecidas para cada delito así, receptación inciso primero, tener origen inmediato o inmediato en un delito y realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, oscila entre 4 y 12 años de prisión y una multa de 6.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo el concurso de conductas punibles del artículo 31 se partirá de la pena más grave, la receptación, inciso primero, es decir, cuatro años o lo que es un mismo 48 meses. Como hay un hecho más de receptación, se adiciona un mes por el concierto para delinquir y un mes más para un total de 50 meses y multa de 6.66 salarios mínimos legales mensuales atendientes. El artículo 351, el inciso primero, se concede una única rebaja del 50%, es decir, 25 meses de prisión y una multa de 3.33 salarios mínimos de calenso Como se observa que los celulares se incautaron al receptador y fueron entregados a sus víctimas, no hubo incremento patrimonial fruto de la Comisión del Punible de Receptación y no hay lugar a la aplicación del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Para el caso de Oscar Román Muñoz Moreno, alias Román, con el diputado Oscar Román Muñoz Moreno, cédula 1098643729, 643, 729, alias Román, integrante de los Cadenas, los eventos 1, 2 y 3, por haber cometido el concurso del artículo 31, homogéneo, de la receptación artículo 446, inciso primero, al poseer los equipos terminales móviles, por tener su origen inmediato o inmediato en un delito o realizar cualquier otro acto para ocultar o incluir su origen ilícito, por poseer tres celulares en concurso heterogéneo del evento 8 de concierto para delinquir, artículo 340, por concertarse con otros en calidad de autor y con dolo, tiene antecedentes vigentes, no cuenta con autorización del MinTi para la compra de equipos terminales móviles, teniendo en cuenta que en el preacuerdo no opera el sistema de cuartos, se procede a verificar las penas establecidas para cada delito así, la recetación inciso primero, por tener su origen inmediato o inmediato en el delito, ...o realizarse cualquier otro acto para ocultar o incluir su origen ilícito... ...oxila de 4 a 12 años de prisión y multa de 6.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Atendiendo el concurso de conductas punibles del artículo 31... ...se partirá de la pena más grave, de parte de la primera aceptación, inciso primero, es decir, 4 años o 48 meses. Como hay dos hechos más de resectación se adiciona un mes por cada conducta adicional, dos meses... Y por el concierto para elegir un mes más, para un total de 51 meses y multa de 6,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene antecedentes penales de 19-12-2018, de conformidad con el artículo 351, inciso primero, se concede una única rebaja del 45%, que corresponde al 22,99 meses y una multa de 2,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se, demu se demuestra comparativamente en el acto anterior con la presente edición y corrección por principio de legalidad y favorabilidad que es mejor este preacuerdo para los procesados, por lo que no puede considerarse como un beneficio más. Adicionalmente vienen a continuación las víctimas, que están Alexander Cabrera Martínez con su cédula de ciudadanía y su residencia, y Jonathan Aparicio Salazar, también con su número de cédula, dirección y teléfonos. Eh, la víctima Clarice Arguello Rincón, también número de cédula, dirección, teléfono. La víctima de Walter Elbey Muñoz Moreno, están los señores eh, Cecilia Prieto Rojas con su número de celular y la ubicación de su residencia. Igualmente, eh, en el caso de Walter Elbey está el señor William Villamisa Rueda con su número de cédula y su dirección y su número de celular. La víctima de Hugo Alberto Herrera, que está Marley Alexandra Quinaya Bedoya y su esposo Felipe Chaparro Quiroga. Entrevista de Felipe Alejandro Chaparro Quiroz, eh, celular de Ciudadanía. También está su número de dirección y un número de teléfono. Eh, con relación a la siguiente noticia, está Gister Vanessa Cerezo Álvarez celular 317-320-6907. Su hermana Aida Luz Cerezo Álvarez, cédula de Girón, reside en la vereda San Antonio Barbosa y el número de la víctima de Freddy Cultidor Camargo. Igualmente es importante advertir que en el primer evento que fue imputado no fue posible ubicar al propietario porque el registro del Siofer presenta un número de teléfono y la víctima no responde. En el segundo, la víctima es Marimiliana Zanabria Vázquez, su cédula de ciudadanía, su teléfono y su ubicación también. En el caso de Ronald Fabián Gaviria Pavón, Está la víctima Diana Carolina Díaz Beltrán, eh, está su dirección y está su ubicación también con su número de celular. Eh, la segunda víctima es Gloria Elisa Meléndez Hernández, su número de cédula, su teléfono de ubicación. Eh, igualmente está la tercera víctima, Jefferson Daniel Baca eh, Lázaro, con su cédula, su ubicación y su número de celular. Eh, firma Jairo Humberto Rosteguicala, fiscal quinto especializado y es importante en este momento de la socialización su señoría que cada uno de los apoderados y el correspondiente imputado, si es del querer de ellos, si aceptan el, el reconocimiento de este preacuerdo presentado por la fiscalía y corregido igualmente por esta misma fiscalía teniendo el principio de legalidad, que se reconozca de por sí dentro de la relación probatoria vamos a tener testigos que están enunciados, igualmente en la foliatura que está desde el folio 15 en adelante, hay prueba documental que está en el folio 18 en adelante, Y eh, los informes rendidos por los peritos correspondientes y eh, entrevistas obtenidas y todo lo demás que igualmente ha sido corrido traslado desde el pasado 15 de diciembre, si no estoy mal, su señoría, a cada uno de los correos tanto de la defensa como de los apoderados para el reconocimiento respectivo por parte de ellos. Su señoría, para no ser tan extenso y en caso tal de que alguno de los apoderados necesite algún elemento de esta Fiscalía siempre ha sido de puertas abiertas para escucharlos y revisar cada uno de los aspectos importantes con relación eh, el señor Hugo Alberto, creo que es el de la posibilidad con la doctora Marta Cecilia Dayo Suárez, igualmente pues invitaría a que viniera y revisara cada uno de los elementos físicos para que tuviera mayor claridad. Con relación a la expuesto, yo igualmente le remití al correo electrónico de ella la semana pasada o antepasada un correo con los soportes que fueron utilizados en la medida de aseguramiento, lo que demuestra que efectivamente había desde el momento de la medida de aseguramiento una inferencia razonable de autoría y participación, lo que demostraba que efectivamente había participado en alguno de los eventos expuestos por eh, los policías judiciales que se realizaron. Dentro de este eh, material probatorio, igualmente hay interceptaciones de líneas telefónicas, hay entrevistas de fuentes no formales. Eh, adicionalmente, su señoría, es importante advertir que si efectivamente hubo conexidades, las mismas procedieron de autoridades judiciales que estaban radicadas en la ciudad de Bucaramanga, las cuales nos permiten tener un soporte más sólido y fuerte con relación a cada uno de los eventos. Muchas gracias, su señoría. La defensa... El doctor Balomero estaba pidiendo el uso de la palabra. Por favor, me indica brevemente. ¿Cuál sería el objeto antes de continuar? Doctor Balomero, usted estaba pidiendo el uso de la palabra. Levantó la mano. Me indica, por favor, si tiene algún reparo o objeto por tratar antes de que el despacho continúe. Escucha, doctor Balomero. Bueno, parece que no. Vamos a verificar a través de la Secretaría del Juzgado qué ocurre con el doctor Baldomero. Mientras tanto, el despacho sí tiene que eh, advertir que en el escrito de acusación en nada se hizo referencia a las víctimas que hoy fueron enlistadas por parte de la Fiscalía, dándose direcciones para notificación. Es decir, no fueron convocadas de ninguna manera por parte de la Secretaría de este juzgado, no se les citó. Y es el derecho de las víctimas conocer los términos de ese preacuerdo conocerlos eh, de la presentación de este preacuerdo y estar en esta audiencia. En primer lugar, es garante de esos derechos el fiscal. Sin embargo, nada dijo en ese pliego de cargos para su convocatoria, ni siquiera hizo relación a las víctimas. Ahora bien, en cuanto a los elementos materiales probatorios, hace una referencia muy genérica que impide que el despacho pueda estudiar esas evidencias lo que lleva a que el despacho también tenga que pedirle a la Fiscalía que allegue los elementos materiales probatorios que dice le entregó con suficiente tiempo a las partes a fin de que se pueda verificar ese conocimiento cierto y necesario del estándar para emitir una sentencia de condena del artículo 327, prueba mínima. Ahora bien, aun cuando la Fiscalía ha tratado de ser muy específico, no ha cumplido con el procedimiento de ley de rigor, que ha sido decantado por la jurisprudencia con suficiente tiempo en relación a la dosificación, aunque, aun cuando por mandato del artículo 61 del Código Penal, los preacuerdos no se utilizan el sistema de cuartos si se dosifica conforme a la ley. Ya le doy la palabra. Por ejemplo, nada más mírese en el caso de Freddy Curtidor Camargo. Aduce la fiscalía que la pena de la que parte es la de la receptación, inciso primero del 447 del Código Penal, que está de cuatro años, la mínima, o sea, 48 meses. A ello le suma un mes más por el concierto y le da un tope de 49 meses. A esos 49 meses le va a sacar el 45%, que es la rebaja que le va a entregar a. Freddy Curtidor, 49 meses por 45% arroja 22.5 meses en efecto. Pero la operación que obliga a hacerse es 49 meses menos el 45% que es 22.5 y ello arroja una pena en concreto de 26.95 meses. Es decir, que todas las penas que tuviesen un rango inferior al 50%, que es el único donde está bien, es decir, todas las penas donde se otorgó las rebajas en estos porcentajes inferiores al 50% está eh, errándose en el cálculo. El cálculo, vuelvo y repito, es la pena 49 meses, se le saca el 45% y a esos 49 meses se le resta el 45%, que son 22.5 meses para el caso de Freddy Curtidor, lo que da, vuelvo y repito, 26.95% esas condiciones que ya se le habían indicado a la fiscalía antes de esta audiencia porque esta funcionaria tiene innumerables cuestiones por las cuales no puede eh, fijarse con anticipación en los trabajos que hagan los fiscales y tengo muchas sentencias por sacar y audiencias no puedo estar atenta de los pormenores de su dosificación asumo que viene bien pero no viene bien la dosificación en uno de los escritos por esa razón está entregando rebajas que no corresponden. Esa no es la rebaja del 45% para que se entienda mejor. De tal manera que, uno, las víctimas deben ser convocadas, deben escuchar los términos de preacuerdo o deben informarse en la siguiente audiencia, habiéndoseles citado con tiempo, si la fiscalía por fuera de la audiencia les informa los términos del preacuerdo, pero en todo caso debe convocarse a esta audiencia. Los elementos materiales probatorios para que se revise el estándar Deben llegarse a la secretaría de este juzgado para que el juzgado pueda verificar con tiempo si se cumple o no, se rebasa o no ese estándar de grado mínima y debe dosificarse conforme a la ley esos porcentajes inferiores al 50%. El 50% está muy bien, simplemente la mitad, pero el 45%, nada más en este caso, es el justificativo, debe modificarse. Ahora, lo que corresponde a la pena de multa, de una vez tenemos que hacer la cotación las multas se suman. Entonces ese ejercicio cambiaría también. Hay que establecer la pena de multa y hacer exactamente el mismo procedimiento. Se toma la pena 6.6. Si va a ser el incremento o no, se hace el incremento por el concurso, pero no se hace conforme al artículo 31, sino conforme al artículo 39 del código cognitivo, se suma. Al hacerse la sumatoria por el concurso, se suma 6 más 6, 12. Luego tiene que sacarle el 45% y ese valor del 45% se le resta al total que es 6.6. Y ese es el valor de la multa legal, legal. Pues bien, ahora sí, le otorgo la palabra al defensor baldomero Ramón para que si tiene alguna situación que acotar, por favor, Luigi, que si es del objeto de esta audiencia. Señora juez, sí, eh, eh, adicionalmente lo que usted pone, doctora, en relación con la dosimetría penal y la disminución que genera el preacuerdo, que obedeciendo directrices jurisprudenciales es el 45%. Doctora, eh, el señor fiscal, eh, cuando en relación con Freddy Curtidor, en ver mi gracia, si estamos con el delito de concierto, perdón, con el delito de receptación del 447, con la modificación ajustado al inciso primero por la eh, referencia jurisprudencial y la precisión en relación con el cableado. En, eh, entonces uno ubica dentro del primer inciso y esto genera que la pena es del 48% si hay, si hay preacuerdo sobre eso sería el 50% bueno, eso por un aspecto doctor usted ya lo hizo referencia y lo prehizo de otro lado señor juez con relación al mismo artículo quinto principios rectores del, del derecho penal en concordancia con el décimo la diferente tipicidad en relación con Freddy Curtido señor juez, eh, hemos, habíamos conversado eh, con el señor fiscal de manera personal, en el sentido de que se ajustado a ese parámetro de legalidad, se le eliminaría el concierto para delinquir, porque no había prueba. Él siempre se remonta a todos los requerimientos que se le han hecho a la celebración de la Audiencia de Medidas de Aseguramiento, y la Audiencia de Medidas de Aseguramiento, el juez de garantías en su momento, le hizo saber que en relación con Freddy Curtidor no se imponía medida de aseguramiento sobre este delito del concierto para el delinquir, porque no sobrepasaba la, la, la, infer perdón, la, la inferencia razonable de autoría y participación que exige el artículo 308 en relación con este tipo penal. Y, y fue, digamos, base digamos, en el preacuerdo, en el preacuerdo verbal que sostuvimos el señor fiscal, señor en el sentido de que se eliminaba, de acuerdo al juez de conocimiento, le, le podríamos solicitar la eliminación del concepto para el inquir con relación a Freddy Curtido. Eh, también él me lo dijo también que, posteriormente, ante otro despacho, se, nos tramitaríamos distinto a que usted preside, doctora, eh, nos iríamos a, a perseguir la preclusión. ¿sí? Pero después de que yo esté condenado por la preclusión, por, por el concepto para el inquil ya que preclusión. Entonces, para, necesariamente, me imagino que tendríamos que aplazar la audiencia. Entonces, eh, para que si el señor juez, el señor fiscal, les ponga a usted, doctora, ¿Cómo le elimina a Freddy Curtidor el concierto para el inquir por carecer de diferencia razonable de teoría de participación? Eso no es más mi intervención. Muchas gracias, doctor. Doctor Baldemera, en cuanto a Freddy Curtidor Camargo, la fiscalía no hizo alusión en el preacuerdo, no saben ese preacuerdo a ese concierto, como si no sé si ¿sí era cierto. Escúchame, doctora, doctora. No, no le escuché, es que he tenido un problema de comunicación y no, no... o sea, con Freddy Curtidor no se presentó el concierto, ¿cierto? ¿sí? No dicen nada sobre conciertos. Tan así que también era un. Coloqué el puntico, pero se me olvidó también decir el, en cuanto a Freddy Curtidor, porque en genérico habla de una banda ¿Sí? y un concurso. Pero cuando llega a Freddy Curtidor, el fiscal no hace referencia para nada. Porque el concurso que, por el cual aumenta la pena es por el concurso de receptación, 12-20. ¿Sí? Para la siguiente audiencia, por favor, usted lo podrá indicar con mucha más calma, más reforzadamente, a verificar si estas circunstancias son o no de recibo de su parte, pues en todo caso es potestativo la presentación del preacuerdo, la celebración del mismo. El despacho solo ajusta a la legalidad sus términos. Y en este evento se solicita muy respetuosamente los elementos materiales probatorios con tiempo para poder verificarlos. Y eh, que me indique expresamente, no lo que ya hizo en esta audiencia, sino por favor, en un documento adicional para convocar en debida forma a quienes son víctimas, quienes son víctimas y sus direcciones para convocarlas y que tengan el derecho a asistir a esta audiencia. Usted les puede explicar los términos de este preacuerdo y con ello me, es suficiente para la siguiente audiencia. O vuelve y presenta los términos del preacuerdo como corresponde. Es así entonces que se señalará nueva fecha y hora porque no puedo llevar a cabo la verificación. Doctora, ¿me permite un momentico? La, ¿sale? ¿Sale? ¿Sale con Su señoría, el pasado 15, espérate un momentico, ya reviso. El pasado 15 de de diciembre ya un momentico le, le hago alusión para que tengamos en cuenta eh, con la corrección del preacuerdo. Fue remitido precisamente a los abogados y al juzgado sexto penal de circuito de Bucaramanga, el correo J06PSBUC.com. Las carpetas que corresponden, carpeta conexión número uno carpeta conexión número dos carpeta conexión número 3, carpeta conexión número 4, carpeta inspecciones, carpeta original 1, carpeta original dos carpeta original 3, carpeta original 4 y en último, corrección de preacuerdo en PDF. Elementos que efectivamente fueron corridos traslados. En, el, en la corrección del preacuerdo, como su señoría lo puede observar en ese correo que está precisamente el pasado 19 de diciembre de 2022, su señoría va a encontrar precisamente el listado de víctimas que fue recolectado por la Fiscalía y leído el día de hoy, que corresponde en este documento de corrección de preacuerdo al folio de la corrección número página 13 de 50 donde está precisamente eh, cada una de las víctimas enunciadas. No sé si de pronto hay un error con el archivo o alguna situación, me gustaría mucho que su merced se diera cuenta a ver si efectivamente hubo un error, pero las víctimas fueron enlistadas con dirección y número de celular, como lo, lo leí. esto no es solamente eh, preparado el día de hoy, sino que viene enviado desde... De ninguna manera el despacho está faltando de respeto. No, no, no, no, no, no, creo que sea falta de respeto, pero es simplemente informar de que eh, se han remitido los elementos materiales probatorios. Permítanme, y... permítanme, le indico, la persona dedicada o más bien encargada de recibir, y recepcionar esas evidencias, nada manifestó en relación a que existieran víctimas, tampoco las cito, y las escenarillas me acabó ya también de verificar a través de la Secretaría de los de la niña, es otra. Eh, Su pues, pues, señoría, no la escucho bien. No me escucha bien, apague el micrófono. Apáguen los micrófonos y me van a escuchar mejor porque tengo un tono de voz bajo. La persona encargada de tal situación en la secretaría es la misma secretaria del juzgado. Nada indicó ni nada gestionó en relación a las víctimas. No las convocó, no las comunicó, no leyó el documento, no informó, no verificó. No hay elementos materiales probatorios que ella haya revisado ni indicó si los hay. Es también la encargada de proyectar ese fallo en este despacho. Tampoco lo entregó. Entonces me, me da pena tener que hacer esta claridad porque por esa razón esta funcionaria no conoce los elementos materiales probatorios y acostumbro a que lo indiquen específicamente. Pero veo que son bastantes y por esa razón usted tampoco va a dar una especificación una por una. ¿Ven? Al correo sí llegó pero no el 7 de enero, me confirma, pero no se revisó el documento con anticipación para darle eh, a ese documento el trámite, por lo menos de gestionar la convocatoria de víctimas. Eh, tampoco se revisaron que venían elementos materiales probatorios y que son muchos y que había que revisarlos para tener proyectada esa decisión hoy, salir por la actuación con preso. Bien. Pero, Fiscalía, si quedamos entonces pendiente, únicamente con que revise, por favor, la dosificación en lo que corresponde a esos porcentajes inferiores al 50% que usted otorga, es potestativo de estudio, otorgar 50%, otorgar 45%, lo que usted quiera, dentro de ese margen de hasta el 50% entre 51 Por favor, hagamos el ejercicio bien adecuado. Para que la siguiente audiencia yo pueda verificar el consentimiento con las penas en concreto para cada uno y convocamos en debida forma a la víctima del espacio, tendrá que excusarse, porque asume el despacho ese error de la secretaría del mismo que no tramitó conforme debe hacerse la convocatoria de víctima. Se señala de acuerdo con la agenda del despacho ya ha presentado ese preacuerdo. Para el 12 de abril de 2023 a las 8 y 30 de la mañana para concluir, continuar con esta audiencia. ¿Tienen inconveniente las partes con esa fecha? 12 de abril, 8 y 30 de la mañana. Fiscalía, ¿está usted de acuerdo? Por favor, me un momento, su señoría, ya reviso el cronograma y, y le confirmo. Muy bien, por favor, los demás van revisando y ya les voy preguntando uno a uno. 12 de abril, 8 y 30 de la mañana. Fiscalía, no tiene problemas, su señoría. Muy amable, muchas gracias. La defensa de Hugo Alberto Herrera está conforme con esta fecha. Eh, eh, gracias, su señoría. Tengo a las 10 de la mañana con el juzgado segundo penal de circuito de Barranca Bermeja una diligencia de carácter penal. Entonces yo creo que sí, o sea, me pondría en 8.30, a la... yo creo. ¿Cómo, a la... oh, señoría? es a, a las 8. ¿A las 8 y qué? 30. 8 y 30. Sí. Y la vamos a hacer un poco más rápido porque ya sabemos cuáles los errores y cuáles son las cosas que tenemos. Listo. Que tenemos. Conforme, Oye. su señoría. La defensa de Oscar Ramón Muñoz Moreno está de acuerdo con esa fecha, 12 de abril, 8.30. Sí, su señoría, conforme con la fecha. La defensa de eh, Freddy Curtidor Camargo, el doctor Palomero, está de acuerdo. 12 de abril la modificó, ¿para qué fecha? 8 y 30. ¿Conforme? Conforme con esa fecha. ¿La defensa de Walter El B. El B y Muñoz Moreno está de acuerdo? Conforme, su señoría. ¿La defensa de Ronald Fabián Gaviria Pabón está de acuerdo? Inconveniente con esa fecha, señoría. Consecuencia, el despacho señala como hora para continuar con esta audiencia de aprobación de preacuerdo el 12 de abril de 2023 a las 8 y 30 de la mañana, notificada de la misma en estados a los sujetos procesales intervinientes y con la aclaración de, de convocarse en debida forma a las víctimas, suspende la actuación siendo las 10 de la mañana. Muy bien.